Than all of you. <laughs> <laughs> That's all you got. Oh. It's over. She <laughs> hoped some fries. Let's get those to go. Halabe. <laughs> Ojalá me pise, me pise, por favor, siéntate en mi casa, O sea, siéntate en mi casa no, otra vez. Písame la cara. Quiero decir. Ay, qué hijo de puta. Qué grande rubia. Eh. no me encontré esto de iluminato Subió hace poco, vamos a ver este de Chihol, joder. Okay. Soy buena controlando mi ira. Soy una experta en controlar mi culo porque yo lo hago infinitamente no. más veces que tú. No me jodas. Oh, my God. Eres un orquetión. Sí. No es que puedes decir un montón de cosas y dientes y luego largarte. Sí. <risa> <risa> <risa> digo <risa> ¿Largarte? Sí. <risa> <risa> Un caballo desbocado <risa> What the fuck Ok, no eh, es corto pero Ah, directoria, no, está bueno <risa> Ok, para no ser tan corto busqué cualquiera contrato, como este, de contado este este, hijo la abogada Tóxica, ok Abogada Ah, eso ¿Vos la conocés a la abogada? No, no la conozco La que tengo acá ¿Vamos no. por acá? Que no sé me llama atención Y así que vamos a ver este Sí que no es muy largo Así que vamos a ver este Ah. Vamos a pasar una hermosa noche juntos Mirando la novela Eh gorda, discúlpame Me voy a jugar para los muchachos ¡Hola, boludo! ¡Argentino! ¡Argentino! con los guasos Vos no te vas a ningún lado. Yo te hacía la comida sin sal para que vos creyeras que tenías COVID y te quedé en casa. ¡Apa! No me obligues a hacerte lo mismo, ¿sabes? Porque te lo había acá, <risa> me quedo acá. Ay, bueno, madre gordo de Son más tóxica que Jacuzzi y Mercurio. Sabía <risa> que tenía otra. ¿Qué querés que gorda? Es un sueño, ¿no? que paso. ¡Pero si no soñé es por algo! Realizante, Mira lo que me vengo a no? sentir a esta altura el partido. Vos quedate por el soltero de tu hermana y la vieja vivo de tu mamá. Yo me tomo el palo de acá. Pero si me lo la paso laburando todo el día, ni salgo. Cállate. ¡Uy, boludo! ¿Estás bien? ¡Qué caso. Pero fue culpa tuya, ¿eh? la gorda! Ahora me voy a tomar una birra con los vagos y se pasa todo. ¡No te vas a ningún lado! hoy, hijo de puta ¡Eh, mis amigos son buena gente, pero tus pestañas falsas no te dejan verlo! ¿Y qué me importa a mí querer que te aplauda? ay, te aplaudo! ¡Ay, mi dan si danza! ¡Muy bien, el señor que se va con los pibes! ¡A ver, caminen! ¡Ahí te, <risa> te aplaudo! ¡Ay, el putero! Ay, gordo, estabas hecho un cemental en la cama como Shotwiler con no. agua. <risa> Arre. Como dijo Miguel Cervantes, no hay insomnio que dos polvos aguante. Es que estoy enamorado, gorda, y cuando uno está enamorado no tiene ojos ni para su esposa. ¿Cómo dijiste con el <risa> No nada, que te amo, Fiona. La abogada tóxica. Okay. Tú, ok. Ok. Acá encontré una un fan de edición del trailer, no sé. Ya bueno, ya pasó, pero tiene cosillas interesantes por la miniatura que está doradita y todavía y así que va, como es que se. a superhero. ¿Quién Is a trial by okay. fire. Who's no protect the world? people like you. Uh, Gamora. I'm Jennifer Walters. <laughs> yeah, I'm a Mo. lawyer. I'm Matt. Gamora. <laughs> yeah, I'm Jennifer Walters. I'm a lawyer. <laughs> I'm Matt Murdock. I'm a really good lawyer. Not a bit. We just started a superhuman law division and I want you to be the face of it. You. You didn't ask for this, but you still got to deal with it. Don't listen to anything Ruffalo says. No, Oh. <laughs> hey big guy. The sun's getting real low. Yeah. <sighs> oh god that hurts. <laughs> I just want to be a normal, anonymous lawyer. Can you tell us where She-Hulk is? Don't make me come down there. Tell us where She-Hulk is. Hey. Había salido la noticia antes de que iban a meter a Stan Lee en las otras producciones de Marvel, pero de forma digital, o más o menos algo así, <ríe> no sé, ah no sé qué, qué producción nueva ser pues, un cameo de Stan Lee, eh, estaría bueno, ¿no? No, no sé, ya lo habíamos asimilado, pero pues, el negocio es negocio. No, no me You could be an Avenger. What is that? I'm not a superhero. That is for billionaires What? and narcissists and billionaire orphans for some reason. Man. Is there anything more depressing than dating in your 30s? Yeah. <laughs> oh, would you like some champagne? Victory <laughs> Mawa. Goto, bien. Yeah. <risa> okay, muy bueno esto es. ¡No! ¡Deja de mentir y vive de una vez! ¡Vamos! Está bien, está bien, lo admito. ¡Soy gay! ¡Soy gay! ¡Soy gay! ¡Soy gay! Soy gay.